Tiro porque me toca mi otra vez, solo con Pérez te ya gané. Pero si me toca, toca, tócame. Yo decido el cuándo, el dónde y con quién. Que voy a verte de mira. <risa> y yo voy a bailar, y Tú me vas a oír Paso de largo y yo voy a por mí Esta noche bailo mejor sin ti Yo no te miro y tú me vas a ver Yo no te que tú me vas a oír Paso de largo y paso de ti Esta noche bailo solo para mí En un chico malo no